estamos ya el 21 de marzo, como habíamos quedado, eso se cerró, digamos, la, la inscripción, eh, han superado los 3.500 inscriptos, así que mañana ya vamos a tener el padrón provisorio, va a poder eh, consultarlo la gente eh, por la web de, del IPB, va a poder consultar el, el padrón provisorio y ahí verificar los datos principalmente y si es que eh, realizaron la inscripción y están inscriptos una vez que tienen cinco días para poder eh, digamos reclamar esa situación y, y una vez que ya esté, hayan transcurrido los cinco días ya elaboramos el padrón definitivo cosa de llegar al 26 de abril eh, que sería el sorteo con ya todo, digamos, el padrón ajustado. Una vez hecho el sorteo, Marcelo, ¿qué es lo que continúa? ¿En qué fechas? Y el, una vez que se hace el sorteo, bueno, vamos a tener a los 930 eh, preadjudicatarios, por así decir, porque hay que hacerle el análisis si cumplen con los requisitos eh, que, está, que están previstos, y una vez que esté... Eh, analizado y digamos y que ya cumplen con esos requisitos van a poder empezar eh, a, digamos a hacer el, el ahorro previo que dijimos cosa que eh, vayan pagando mientras vamos terminando la obra una vez que la obra esté terminada se les va eh, si han pagado en tiempo y forma en la, se les va a adjudicar un lote para lo cual eh, seguir digamos eh, con el proceso que sería la parte del préstamo en sí de la, de la vivienda, y bueno, una vez que hayan cumplimentado con toda la documentación, poder iniciar la, la obra. ¿El lote cuándo creen ustedes que? ¿Puede ya estarse entregando...? No, tenemos fecha más o menos alrededor de septiembre, octubre más o menos, lo, lo, la finalización de la obra, así que más o menos por esa fecha eh, tendrían que estar ya teniendo la, la ubicación de los lotes para que inicien el, el, el, digamos, el proyecto, pero ellos tienen que estar pagando apenas nosotros ya le demos el ok de que están cumpliendo con los requisitos. Faltante de productos de precios cuidados, son varios los mensajes que recibimos en la producción al 264-413-0373 de Sonda Noticias. Los reclamos son incesantes porque no encuentra justamente en estos precios.